Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Lezama, eh, vengo del pueblo Pemón-Taurepan, de Venezuela, Estado Bolívar, con orgullo 100% indígena. Con los trabajos, con los proyectos que venimos haciendo, que tenemos por desarrollar, espero que Venezuela sea un un país en mejor de desarrollo económico para en general. Espero que mediante de los recursos o de los proyectos que tengo para mí, para los jóvenes y para el pueblo Pemón, sean de gran ayuda para poder este, desarrollar lo que es la parte de, de nuestra cultura, la agricultura y el turismo. Hubo un momento en que decidí trabajar con los jóvenes de mi comunidad ya que atravesamos una crisis muy fuerte. Entonces, a través como defensora de medio ambiente, tuve que tener crear oportunidades o crear proyectos para poder impulsar a lo que es el pueblo indígena, para sacarlos de, de una situación crisis, para poder impulsar en lo que es la parte del desarrollo económico a través de proyectos que serían la agricultura, el turismo, entre otras cosas. Sí hemos sido atacados al momento de alzar la voz. Hemos tenido líderes, representantes indígenas, presos y ser privados de libertad. Eh, han sido casos que han quedado impunes y esperemos que el Estado nos puede escuchar para poder liberar a los representantes indígenas que han sido atacados. Gracias a las organizaciones que nos dio la oportunidad de venir aquí a Ginebra, ya que en el Estado venezolano nos han privados de libertad y esperemos que las organizaciones internacionales nos escuchen y que las recomendaciones que se ha hecho por la ONU se puedan ir desarrollando, que no esté un listado de, de recomendaciones, sino que el Estado venezolano pueda cumplir y pueda ir más allá de lo que son las recomendaciones. Sí, tengo. Que todas nosotros sí podemos alzar la voz y continuar con lo que es la protección del medio ambiente, la protección de, no, de nuestros pueblos indígenas y territorio. Sí ha ayudado ya que por medio de esto el estado otros países o organizaciones internacionales puedan entender la realidad de lo que vive el Estado venezolano. Esta organización ha ayudado bastante ya que a través de ello podemos este, alzar la voz, podemos pedir recomendaciones, podemos decir a esta organización que la situación o la realidad que viven nuestros pueblos indígenas. Para el pueblo venezolano quiero decir que no nos quedemos con manos cruzadas, que hay que alzar la voz y decir lo que es la realidad dentro de lo que estamos viviendo, que podemos seguir adelante mediante las organizaciones internacionales y aprovechar esas oportunidades que nos dan el día a día.